Okay. Bueno, hola. Everybody. Hola a todos. ¿Qué tal estáis? Okay. Stay in the Muy bien. Permanecer en el mejor estado. Yeah, you can seat, you can stand. Podéis estar sentados o de pie. Find a Usad una postura cómoda, agradable. Y hoy, y hoy vamos a principalmente a crear un estado de conciencia. Vamos a crear un gran campo de conciencia para limpiar el campo de conciencia para transformar y limpiar el Chi y hermanizar el Chi en todo el mundo. Y al mismo, al mismo tiempo vamos a transformar nuestro interior. Cuando nuestras conciencias se conectan juntas, envían buena información al mundo. At the same time, y al mismo tiempo, nuestra conciencia va también a trabajar en so el chi, no chi de nuestras propias finca. vidas. Oh, I only send good así, así que no penséis, the oh, the solo estoy llevando buena información al mundo y limpiando el mundo. Like no es solo así. You Necesitáis pensar y sentir que vosotros y el mundo sois uno, si tenéis buena información y sucede en el inconsciente y si tiene el consciente, esto va a crear un buen, un buen campo de chi y eso va a afectar a todo el mundo al mismo tiempo, no tenéis que dudar de esto nuestras dudas vienen de la, nuestra vida de, de experiencias experiencia. you know quizás sepáis el entanglement de los cuantos Separate, Los científicos separan, two separaron one who have some link unas, so one, algunas algunas cosas, algunas cosas que Then antes estaban unidas pusieron una en China y una en América y eso lo reaction. dis, dis y que hay una distorsión. Y uh, tenemos la misma reacción al mismo tiempo. Nuestra conciencia es pura y fina. Cuando la conciencia de una persona necesita enviar buena información, información In the whole world. Esta información va a crear In una transformación en todo el mundo, en todo el universo. En In esta integridad, one life. todo el you mundo, one todos life. los demás y nosotros somos uno, es una sola vida. Okay. Muy bien. Uh, Ahora. Close Vamos a cerrar los ojos, cerramos los ojos. Directamente vamos a experimentar el momento presente, la conciencia presente. Podéis preguntar una pregunta. ¿Quién soy yo? Después no penséis nada más, directamente experimentar quiénes sois. Yeah, everybody may have a different experience. Todo el mundo quizás Better tenga una experiencia distinta y And eso least, no importa. Your consciousness is It's a self. En este momento la conciencia se enfoca en sí misma. And this present moment, en este momento presente, la conciencia se convierte, se torna simple, muy simple, muy sencilla, state. en un estado muy puro. La conciencia empieza a separarse de todas las otras cosas y regresa hacia sí misma. Relajamos. Experimenta la conciencia pura en sí misma. Relajar la conciencia de este preciso momento. It, uh, attach no se queda apegada a nada, a nada más. No, attach on no se apega a las sensaciones del no cuerpo. Attach on no se apega al mundo mundial ni al mundo natural, tampoco se apega al pensamiento, simplemente es un estado de conciencia despierto. Mantente en este estado y gradualmente vamos a entrar, vamos a convertirnos en nuestra esencia. Para la mayoría de las personas, más o menos, sentimos que la conciencia se conecta con el centro de la cabeza. Ahora, vamos a decir Shenji, decimos Shenji silenciosamente. Vamos a utilizar pequeños, muy flojitos sonidos. Sentid la vibración, como sucede dentro en el centro de la cabeza. To feel the in the of the head. Simplemente sentir la vibración sucediéndose en el centro de la cabeza. There are two levels. Hay dos, hay dos niveles de experiencia. En un nivel, puedes experimentar, puedes experimentar en, la sensación, en la sensación en el centro de la cabeza y podéis concentraros en esa sensación. En otro nivel, pasas en la sensación hacia tu conciencia. Puedes darte cuenta de que tú eres el observador y el observador se observa a sí mismo en su estado puro. Puedes imaginarte que si el mundo, el cuerpo desaparece, la cabeza desaparece. ¿Dónde estoy? No hay sensación. Ahí, en ese momento, ahí en ese momento, en esa experiencia, la conciencia se conoce a sí misma. La conciencia está en, en, en, un, en una conciencia pura, en su sí misma de la más puro posible. En su estado más Porque hoy nosotros principalmente vamos a practicar el campo de conciencia en mundo. Y por eso no vamos a llevar a las personas a experimentar la sensación de chile. Tampoco vamos a guiar a que todos experimentéis el vacío. Simplemente vamos a experimentar el, el estado despierto de la conciencia en este momento. Eso es casi como el vacío. Pero es diferente, Pero es diferente del, del vacío del universo. La conciencia es la existencia real en el universo, es el despertar, lo sabéis. Compara este mundo material con el vacío. It's a real en, el, en el nivel invisible es la existencia existence. real, es la experiencia real en el mundo de lo invisible. Relax. Relajamos. Muchas personas empiezan a sentir, a darse cuenta. More, que la conciencia gradualmente se hace cada vez más y más fuerte. Más y más poderosa. Continuamente decimos Shenji silenciosamente. Feel. Sentimos la vibración, cómo sucede, se da en la conciencia pura. Y observamos cómo la pura conciencia se hace cada vez más estable, más poderosa. and you feel your pure awareness that entonces sentimos el la sensación del estado puro de, de estar despierto y ahora relajamos la intención Don't have the intention. um you want to experience your pure consciousness Are, Libremosnos de la intención de estar en el estado puro. Tú eres pura conciencia. No, ya no necesitas observarte a ti mismo. Tú sabes que tú eras esta, este estado puro de conciencia despierta. Toda intención ya ha desaparecido, ya somos la conciencia libre e independiente en el universo. Relajamos lo más posible. De hecho, cuando la intención desaparece, totally the relaxed state. la conciencia entra en un estado de relajación total. And if cuando sientes que eres infinito, nuestra infinita conciencia se junta, se une, se funde. Originalmente nosotros ya estamos unidos juntos, unidos juntos. Mencionamos cuando mencionamos que la pura conciencia se une juntas, inmediatamente nos damos cuenta oh, esto es verdad. La nuestra conciencia pura está unida como una. Estamos en un estado de corazón con corazón. Unidos de corazón a corazón. Sentir que mi conciencia está en vuestra conciencia y que vuestra conciencia está en la conciencia de todos. Y uniros en un nivel alto de conciencia con el, la conciencia del Dr. Pang. <coughs> Uh, just the realization. Ahora simplemente necesitamos darnos cuenta. Realizar, oh, this is truth. oh esto are. es verdad. Nos damos cuenta de que esto es verdad, de que somos uno. The awakening consciousness y entonces, field is formed. Y entonces la, el campo de conciencia despierta se forma. campo de conciencia despierta se forma. Este campo de conciencia it se da cuenta de sí mismo en un nivel muy alto. Realize. Sentid como el campo de conciencia infinito se está despertando y relajamos. Relajamos más. Sentir como todo el universo se torna en un estado de conciencia. Todo el universo. Pure, es un muy puro y That's potente estado here. de conciencia, y este es nuestro campo de conciencia. Relajamos. Now Ahora, we Primero vamos a usar este campo de conciencia poderoso para que transforme nuestro cuerpo de chi. La evolución de nuestra sociedad humana está basada en el mejoramiento del campo de conciencia. Podemos decir que la evolución de la sociedad es el mejoramiento del campo de conciencia humana. La vida y el chi, y el chi cambian. Y también lo hace este campo de conciencia. Ahora, el campo de conciencia despierto observa, observa el interior de la cabeza y va al interior de la cabeza. Y de repente notamos como el interior de la cabeza se convierte en un estado, un espacio abierto, despierto y claro. Y nos, y nos unimos, nos fundimos con el universo infinito y despierto. Sentid el interior de la cabeza como se funde con el infinito, universo despierto y se transforma en un espacio de despierto de chi consciente. En eso se transforma la cabeza. El campo de conciencia despierto del universo entra dentro del espacio interior del cuello y el chi del interior del cuello se convierte muy fino, muy, fino, muy sutil, muy sutil. El interior, el espacio interior del cuello, se funde con el universo infinito y despierto, y con cuidado esta transformación es muy sutil, la conciencia es el maestro. De, de la vida de todos. El campo de conciencia ahora es el maestro de todo el campo de conciencia del mundo y del universo. Corazón con corazón, juntos, hacemos esta gran transformación inmediatamente sentimos que el espacio interior del pueblo se está haciendo muy puro, muy sutil y se funde con el universo. En este nivel simplemente necesitas darte cuenta de que esto es así, de que esto es verdad. Esta es una rea, rea, realidad de alto nivel. Esta es realidad es la verdad. Inmediatamente es, la realidad va a cambiar y va a ir a un nivel más allá. Observa cómo te das cuenta. Observamos cómo eso sucede todos juntos. El campo de conciencia que se despierta, despierto, observa la parte interior de los hombros y los brazos. Daros cuenta que todos los brazos de Chi y el universo son uno. Profundamente dentro, el chi está totalmente abierto. En nuestra conciencia no hay límites. No nos quedamos fijados en las limitaciones de las formas de nuestro cuerpo o de las experiencias de nuestros órganos. Vamos más allá de los órganos de los sentidos. Tu nivel de conciencia va a darse cuenta que eh, dentro de los am, ar, brazos Son Chi está vibrando con todo el universo y todo el espacio es un espacio de conciencia. Y en la, la conciencia, hay información que hace cambio de, en toda tu vida entera. Okay, there, observa chest inner la parte interior del pecho. Date cuenta que el espacio interior del pecho es un espacio de chi sutil y consciente que se funde con el universo, con el espacio infinito del universo consciente. La conciencia de todo el mundo están juntas, es una. Todo el campo de conciencia del universo observa el espacio interior del abdomen. El espacio interior del abdomen es aproximadamente tan grande como el universo. Se despierta tan grande There's como el universo. No, no, es, no tiene fronteras. ¿Sentite en vuestra conciencia? No no hay límite en vuestra conciencia. Observad el espacio interior de la columna vertebral. Notadla. El espacio de la columna y el universo son uno. Observad el espacio interior de las piernas. Sentid el campo de conciencia pura que el, y el espacio interior de las piernas y el universo son uno. Todo el cuerpo, todo el espacio interior de todas las células del cuerpo, todo el espacio interior de las células, no tienen límites. Todas las células en su interior es un espacio infinito y consciente, tan grande como el universo. sentir el, el infinito universo de conciencia. La conciencia de todos es una. Es una junto al universo infinito. Relajamos. At this level, en este nivel, we just need simplemente necesitamos mantener este estado pacífico de, de conciencia purificando este estado de conciencia infinito y, y dar información para crear la transformación. Esto es todo que deberíamos hacer, todo lo que podemos hacer sentir que la conciencia del universo How tiene do purify this consciousness field? Do ha purificado el este campo de conciencia haciendo stage. nada en este estado constantemente estando en este estado, permaneciendo en este estado, hacemos nada, hacemos nada. Cuando hacemos nada, cuando no hacemos nada, la intención profunda del interior la conciencia de, de la inconsciencia less. se hace menos y menos, naturalmente este campo de conciencia infinito se hace cada vez más y más puro. Si quieres hacer algo, tu intención se hace más grande, esto es influencia la pureza del campo de conciencia infinito. Y cada vez más profundo, y así la intención se hace menor y menor. Y no piensas, relaja, no pienses, no pienses en la intención, porque hay otra intención. Haz nada, se trata de no hacer nada. Y recibes más información. Relaja. recibe mi información relaja la conciencia del universo relaja, relaja. relajamos Durmiendo, mas no durmiendo. Este, sleeping, esto es despertar. Esto es un estado durmiente, durmiente despierto del universo. Si alguna, in... si alguna intención o pensamientos aparecen, no necesitas limpiarlos. Cuando te das cuenta, cuando lo notas, de las distracciones, Mind. De la, de la intención moment, no te da coraje, no, no te importa, y en ese momento entras de en nuevo en la uh, limpia uh, pura conciencia. Relajamos uh -huh. todo el Util, se funde en toda la conciencia del universo. Cuando este estado de conciencia del universo cada vez se hace más y más pura. Más a darte cuenta, a notar un nivel muy sutil, un nivel más puro que existe en el campo, en el cuerpo de Chi, existe en el universo. Y la vida se manifestará en ese nivel más alto. Darse cuenta de esto ya ha creado la transformación. Por ejemplo, si te das cuenta de que tienes un cuerpo físico más grande, estás en este nivel. Si te das o cuenta de que las estás hecho de moléculas, si te das cuenta de los átomos, notas los átomos, estás en el estado de los átomos. Ahora notas de que eres un chi muy puro. Eres un chi universal muy puro. La vida. La vida viene a este nivel. Somos chi puro universal. En este nivel tan puro. Todos los problemas bloqueos que están en un nivel bajo, todos desaparecen. En un nivel más alto, en un nivel sutil, no hay problemas. En ese nivel tan alto, los niveles desaparecen. Es simplemente conciencia. Mantén la conciencia, este estado de conciencia universal, integrado, manténlo. Experience Experimenta. Just use a Simplemente una muy pequeña uh, intención. Una intención Experience muy muy gentil. Experimenta. The peace, la paz. The peace of this uh, infinite la paz de este universo de conciencia infinito, muy apacible. Experimenta un muy profundo infinito paz. Experimenta una paz muy profunda e infinita. The peace Con esta paz infinita experience experimenta infinite harmony. armonía infinita In en la conciencia. All the conflict, todos los conflictos, all the emotional blockages, todos los bloqueos emocionales ya han desaparecido. Is La conciencia es grande. paz, harmony y armonía infinitas. In the pure infinite universal consciousness. Dentro de la conciencia infinita y pura del universo hay muy poca intención. Experim experimenta la pura, el puro amor universal. Después de tener esta información sobre el amor universal, simplemente mantente en este estado de amor universal. La intención ya no está, desaparece. Nosotros somos amor infinito, universal, despierto. El amor universal. Esta información es para crear el mundo, crear una vida saludable y bella. Yeah, we have a when, sentir que cuando the tenemos información uh, del amor universal, beauty. se funde con el campo de amor universal. Y entonces una belleza original Joyful aparece. Y el disfrute, el gozo, la alegría aparece. Ahora este nivel alto de conciencia a través del amor universal esta información gradualmente entra en el cuerpo en el cuerpo infinito de chi y empieza a transformar el cuerpo de chi El amor, el amor, universal y la conciencia pura entran en el espacio interior de la cabeza, el espacio interior de la cabeza se abre en un nivel muy profundo, se abre y sentimos, y sentimos que la conciencia simplemente da esta información, se abre, el interior de la cabeza se convierte en el infinito universo. La información de la conciencia, crea esta realidad. Y daros cuenta que esta realidad continuamente va creando la realidad. El universo se abre, se abre. La cabeza en el interior se convierte en uno. Se convierte en uno con el universo. Da información. En el interior de la cabeza está muy armonioso y muy sano, muy saludable. Y esta, esta realidad está sucediendo en el universo, en el espacio universal. Tu información es muy sana, muy saludable. Clear, clear. El estado es muy claro, el espacio es muy claro, armónico, puro. To La conciencia del universo entra en el espacio interior del And cuello. El espacio interior yeah. del cuello uh, se abre. Just a few information. Okay. Solo doy, la solo doy la información y inmediatamente se abre. Y el espacio interior del cuello y el universo se hacen uno. Doy esta información, damos esta información. Y es muy armonioso, muy sano, muy saludable. La, la información de... Tu conciencia se torna verdad, se torna realidad, se torna realidad en el espacio interior del cuello. Esta es una transformación del de todo el entero tiempo y espacio en el interior el tiempo. El tiempo y el espacio es una información de conciencia, es muy sano, muy saludable. Tu cuerpo, en un nivel de información, tu nivel es simplemente información que recibes de tu conciencia. Esta información la puedes procesar para transformar esta información con tu información de conciencia. Y este nivel, decimos que la nuestra conciencia es la maestra de la vida, decide la vida. Es una información de un espacio-tiempo entero. La conciencia cambia esta información. Recibimos esa información. Esto es un proceso para mejorar nuestra conciencia y para mejorar el cuerpo de Chi al mismo tiempo. La conciencia universal se junta, viene y entra dentro de los hombros y los brazos. En tu conciencia escoges esta información, esta información es la que se deviene la más importante. Esta información, cuando cambiamos esta información, los brazos y los hombros se abren al universo desde esta información. Nuestros hombros y nuestros, nuestros brazos con esta tan saludable información, son saludable información. Son saludables. Esto ya está sucediendo en la conciencia. Observa el espacio interior del pecho. Siente, Siente como dentro del espacio interior del pecho entra la, la información universal. Los pulmones, corazones, los pechos, en, les entra esta información de conciencia, abrimos, abrimos, abiertos, tan grandes como el universo. Decimos que toda información es un tiempo-espacio juntos, enteros. Esta información es infinito, es tan grande como el Universo. El espacio interior del pecho abre sentir dentro toda la información de la conciencia en el pecho es saludable armónica e infinita no hay ninguna forma estás seguro dentro estás muy seguro de que no hay no hay forma de que esta información es muy saludable. Lo sabéis. Escoges esta información. Porque sabes que esa, naturalmente sabes que esta información es saludable. La conciencia va al interior del abdomen, el espacio del abdomen, el espacio interior del abdomen. Está en un campo de conciencia infinito en el abdomen. Páncreas, el páncreas. Dentro del de espacio infinito de la conciencia. Y, y se convierte en uno en ese espacio infinito de conciencia. El páncreas. El vaso. Muy armonios, muy son muy armoniosos, muy saludables. El hígado, la vejiga biliar. Con esta información en nuestro espacio, del espacio infinito está sana, saludable y armoniosa sanos, saludables y armoniosos. El estómago, los intestinos. Dentro de este infinito campo de conciencia. El estómago y los intestinos tienen una información muy armoniosa y muy saludable. Es un espacio uh, de tiempo y espacio infinito y saludable y de conciencia. Experimenta esta información sana, saludable. Observa el espacio interior de los riñones. El espacio interior de los riñones con esta información. Le damos esta información dentro de un espacio you know de conciencia infinito. Tú sabes esta información. Muy saludable, muy sano. Later, a very healthy, Con esta información, la vejiga está muy sana, muy saludable en este Los espacio infinito de conciencia despierta. El sistema reproductor. This is the esta información de este espacio dentro de la infinita conciencia en el aparato reproductor. La información de este espacio es muy sana, muy saludable toda la columna vertebral en el, en el, en el campo de conciencia infinito sentimos, sentimos en la sentimos la columna, la columna vertebral en el campo de conciencia infinito. Y entonces recibe todos los detalles de la información verdadera de la columna vertebral, la información la información de la espalda está en este campo de conciencia infinita en todos en el universo todo el espacio de la columna vertebral es armonioso y sano relajamos legs la conciencia lleva la información a las piernas y inmediatamente la información de las piernas dentro dentro aparece toda la sutil información de conciencia en el interior de las piernas y se abre. Las, el espacio interior de las piernas se funden con todo el universo sentimos que la información es muy armoniosa muy sana muy saludable la conciencia Está en, en un infinito, en todo el infinito cuerpo de chi. Y el infinito cuerpo de chi está dentro del infinito campo de conciencia infinito, dentro del universo infinito. El cuerpo de chi, la información de la conciencia dentro del universo. Somos, somos una integridad de conciencia infinita. Esto es un universo despierto, despertando. En el nivel de pura conciencia, todo es simplemente información en la conciencia. La conciencia refleja, recibe esta información. Sabe toda esta información. All the information Toda la información entire time -space structure. es una estructura entera de espacio y tiempo. Toda la información está en todo el universo. In dentro de nuestra conciencia infinita. So Dentro de nuestra conciencia, la información es muy pacífica, muy apacible, muy armoniosa, muy saludable. Y el mundo es armonioso, pacífico. Daros cuenta de esta realidad, notad esta realidad. This level, Cuando estáis en este is nivel, el mundo es armonioso. You si, si te pierdes a ti mismo y te enganchas word, a los conflictos, a tu mundo, a los hábitos viejos, you come to entonces vas al nivel del problema. Así que hoy entramos en este estado de conciencia alto donde no hay problema, es un nivel de nivel de no problema. Y en este nivel en el mundo de la conciencia no hay ningún problema. En este nivel de conciencia, en nivel de campo y de conciencia, se conectan con todos los otros niveles altos de conciencia y podemos conscientemente dar inform información, de información me, de amor universal en todas And las conciencias de todos los humanos really. en este nivel este nivel libre <coughs> so now, así ahora Así nuestra, nuestra verdadera conciencia humana se mezcla con toda la conciencia del mundo y conectamos y así cuando conectamos con el campo de conciencia social no nos perdimos a nosotros mismos, nos mantenemos en este campo de conciencia elevado. Todo el campo de conciencia del mundo va a ser purificado. Cuando nuestro alto nivel de conciencia sea más estable, más más fuerte, más estable y entonces va a influenciar todo el campo de conciencia del mundo y va a hacer que sea más oh, fuerte. People, la gente más y más sensible momentum, en este momento presente they of your, dentro sense. en su interior van a darse cuenta yeah, self, a word, state, a self, que los que aunque tengan, aunque hayan tenido attachments, cosas a las que se aguantan y tal, dentro hay un, un, un campo de paz que se está despertando. Vibramos, vibramos la conciencia juntos con la tierra en este puro infinito y armonioso nivel. Cuando la nuestra vibración pura se hace cada vez más fuerte, nos unimos con los que vibran en la misma frecuencia o similar. Debemos mantenernos en este estado, en este nivel, muy estable, hacerlo muy estable y muy relajado. Y poco a poco, con una muy pequeña intención, conectamos, conectamos con todos a través del amor universal, con amor universal. Con esta información todo el mundo dentro se hace pacífico, tenemos esa información pero no nos fijamos, no nos enganchamos a esa información, nos relajamos con esta información. En este nivel damos esta intención de puro amor incondicional. ¿Todo? Permanecemos. Todo permanece. Todo permanece en este nivel. Todos permanecemos en este nivel. Ese es el nivel en el que solucionamos problemas sociales. If only use, uh, modern science, si quieres usar way, más ciencia en esa manera, puedes uh, resolver los conflictos humanos. Es It's la única. Es la única manera, es la mejor manera, son los humanos colectivamente despertando. Jenichikun Nuestro Xunin descubrió el secreto de la conciencia humana. Y hoy, estamos. a conectamos la importancia del campo de conciencia de Chi. Y hoy hemos, lo hemos hecho entrar conscientemente en nuestra conciencia. Y hoy conscientemente hemos usado el campo consciente de información para transformar el campo de conciencia de la sociedad. Hoy los humanos he hemos, legamo, hemos llegado a un nivel que hemos llegado conscientemente evil, evolucionado a un nivel alto. And more and more Cuantos más y más problemas sociales desaparezcan, y en mundo se la naturaleza y el campo y el mundo social será cada vez más armoniosa y todos los problemas van a ser transformados porque muchos problemas son problemas que proceden del campo de conciencia de los humanos de los social, problemas sociales You don't think your body has a Tú no You're piensas, in you. <coughs> tu cuerpo tiene un problema, concétate en el, en el campo de, de tu cuerpo. Todo el mundo viene, vive the en una sociedad. Y la <coughs> sociedad, todo el mundo vive en una sociedad y en la sociedad in pueden modernos, haber problemas. Yeah. Hay un campo de conciencia en la sociedad, creamos creamos bloqueos, hay mucha información que crea bloqueas dentro de la información con un, un campo de referencia fijado todos los días y todo el rato, transforman la energía de nuestro cuerpo. Y el cuerpo deviene en problemas. Cuando la conciencia entra en un nivel alto, va más allá. Todos los problemas sociales. no si tú ya estás en, una, en, un, en un nivel de conciencia de ningún problema, de ningún conflicto, cuando ese es tu campo de conciencia, esto es un alto campo de conciencia y entonces no habrá problema. Este campo de conciencia no crea problemas. Y en un, en, un, en, un, en un nivel de energía, de chi, de cuerpo, armoniza, el chi reparando dentro del cuerpo y al mismo tiempo el campo de conciencia alto limpia y armoniza todo el campo de conciencia social. Y todo el campo de conciencia social. Y va despertando más y más personas. La tierra, el campo de conciencia consciente, mejora cuando el campo de conciencia mejora a un nivel alto. Estamos en un estado de cuerpo más poderoso. Cuando yo digo esta información, nos damos cuenta que esta información es una transformación y una, una evolución que está sucediendo a través de esta misma información. La conciencia que despierta. En el, en el amor universal, en todo el universo, todo el mundo, afecta a la conciencia de todo el mundo, a todo el mundo. Dentro de todos hay como un a light up. Our entire universal siente todo el amor our universal nuestra colectiva nuestra colectiva compasión our everybody's todos todos todos los cerebros de todos se hacen brillantes. ¿Eh? Lo, dentro del de cerebro no tenemos memorias, recuerdos fijos, bloqueos fijados. Los, rel, los relajamos, los abrimos, los liberamos. Nos fundimos con el campo de conciencia universal la información en el campo de conciencia. Trae esta información, este, tam, este esta estructura de tiempo y espacio y se torna muy sano, muy saludable. <coughs> Ahora el campo de conciencia de la información va a través de todos los órganos internos, de todos y en los órganos internos y todo el espacio interior de los órganos se hace brillantes y se transforman en una información vela. Todo el mundo, con todo el mundo, todo el campo de Chi, todos los cuerpos de Chi dentro de este campo de información y esa información en la estructura del cuerpo de Chi es brillante, muy brillante, muy sano. Todas las conciencias juntas, humanas, todas las conciencias y relaciones de las conciencias humanas son muy armoniosas. La conciencia de todo, dentro de la conciencia de todos hay conciencia de amor universal. Y se torna muy potente. Nuestro amor universal en la conciencia va para todo el mundo, a los animales. Los animales obtienen amor de esta conciencia universal. Muy pacíficos, muy armoniosos. Todas las plantas dentro de nuestro campo de conciencia. Todas las plantas llenas de vida y crecen muy naturalmente y muy sanas. El campo de conciencia del ser humano y de, en el cuerpo, en los animales, las plantas, la tierra, el sistema solar, la galaxia, el universo infinito, son uno. Armonioso, conscious conscientes, entire. integridad. Somos una armoniosa integridad consciente. Sostenemos una bola de chi This en esta conciencia, con esta conciencia. Wow. Integradora integral, abrimos. Yeah, the the Sentimos cómo esta integridad con esta información se abre. La. Cerramos. abrimos uh, abrimos in in en esta integridad infinita de conciencia, abrir y cerrar es simplemente información. Información, es una, es una información de estructura que viene desde el campo de conciencia infinito. The in pure consciousness. Esta información sucede and en la conciencia pura. You can experience, uh, y puedes experimentar así que el movimiento sucede en el nivel Now, físico y de chi. Just let it happen at a lower level, Main Master. Consciousness field. Open. maestro de conciencia, del campo de es el que abre. Es el campo it de información el que abre. Abrimos. It's infinite. When you. En este infinito, cuando tú abres, sientes el infinito. Y cuando cerramos, cuando tú piensas cerrar, todavía eres infinito. La información crea la información, el cuerpo de Chi. se mueve. La información abre y es muy saludable. Bella y sana y información. información. El dentro opinion. del campo de conciencia se abre. Cerramos. Cerramos. Sosten la bola de chi. Lift chi up. Levantamos Still el chi in en el estado de conciencia en el estado integral de conciencia infinita. All the movement, Todo el movimiento. The Sucede simplemente dentro de esta integridad. Y vamos bajando el chi, bajamos el chi, vertemos el chi. Atravesamos el infinito y sutil espacio interior. Put on Ponemos los las manos en tu chi. Si Somos infinito. Pacíficos apacibles, despiertos, universales, amor somos, somos amor universal, pacífico, armonioso y apacible dentro de un campo de conciencia. Sentimos la transformación en el interior del chi universal. El cuerpo de chi del estado de la sociedad humana. Here, clear, Simplemente moment. permanece en el presente momento, puro e infinito. Okay, separate hands to the side. Muy bien, separamos las manos a ambos lados del cuerpo. Rotamos los hombros dentro de un campo de conciencia despierto. Notar que habéis recibido la información en el momento de los Hombros, continuamos con la columna y esa información aparece en el campo de conciencia. Movemos la columna, continuamos con todo el cuerpo, la estructura de chi fluyendo con toda esta información. La información de todo el cuerpo es muy bella, muy sana, muy saludable. Confía en la información, en la conciencia, en que la información de todo el cuerpo es muy saludable. La conciencia. Es muy bella y disfruta, goza de esta bella vida. El mundo es hermoso. Muy bien. Abrir los ojos lentamente. Okay. Uh, Muy bien. Everybody, uh, that if you want practice by yourself, you can practice the, all the other methods in this infinite powerful consciousness feel si, si queréis practicar por uh, vosotros mismos podéis practicar practicing. todos todos estos okay. métodos Thank dentro del campo everybody. de conciencia. Gracias a todos.